Para instalar Arapuar en nuestro dispositivo Android deberemos dirigirnos en primer lugar a la Google Play Store. En su buscador escribimos araboar Como podemos ver, araboar consta de dos programas, araboar Player y Araboar Constructor. Si accedemos a la ficha de Arapuar Constructor, pulsaremos en Instalar. Aceptaremos los permisos que nos soliciten y, transcurridos unos segundos, se descargará instalará. Pulsaremos en Abrir. La primera vez que ejecutemos Araboard Constructor o Araboard Player nos solicitará instalar Adobe Air. Para ello, pulsamos en Instalar, lo cual nos dirigirá a la página de Adobe Air en la Google Play, donde deberemos pulsar en Instalar y en Aceptar los permisos. A continuación, vamos a instalar Araboar Player. Para ello, volveremos a escribir Araboar y accederemos a la ficha de Araboar Player. Pulsaremos en Instalar y aceptaremos los permisos. Si pulsamos en Abrir, veremos que al tener ya instalado Adobe Air, se ejecutará automáticamente Araboar Player. En el caso de Arabuar Constructor, si nos dirigimos al escritorio, veremos que nos ha añadido dos iconos. Uno de ellos es Araboar Constructor. Si hacemos doble clic, nos lo ejecutará y podremos empezar a utilizarlo.